¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de FIFA Mobile. Chicos, pues este va a ser mi primer video de este 2019. Así que pues quiero desearles a todos eh, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz de Reyes. En fin, o sea, feliz todo. Eh, la verdad que estuve un poco inactivo eh, en el mes de diciembre. De hecho, ya no pude traerles eh, más videos del evento de helada Tampoco les traje videos del Boxing Day. Y pues mucho menos les traje eh, video pero, del evento, perdón, de fin de año. Eh, la verdad pues fueron días eh, muy ocupados, días de vacaciones, días de fiesta, eh, días de, de estar con la familia, así que Pues no me fue posible eh, estar extrayendo video eh, Lo que sí es de que no pude hacer mucho en los tres eventos que, que hubo eh, Como les digo, en el evento de helada de fútbol, eh, en el evento del Boxing Day y del Año Nuevo La verdad que eh, dejé pasar este, estos eventos y no conseguí este, eh, muchos jugadores eh, del evento de la me pude traer creo con unos 5 jugadores Que fue Alan, Milner, eh, Boyata, eh, Diego J y uh, Romagnoli Pude haberme, haberme traído más, de hecho hasta pude haberme traído este, algún maestro eh, Con los puntos de bola de nieve Pero como les digo, como no estuve tan activo en el, en el juego Pues no, no me fue posible En el Boxing Day la verdad eh, era un evento de... Eh, de pay to play. Eh, tienes que meterle eh, FIFA Points. Para poder traer este, eh, buenas recompensas. Y pues el evento de, de fin de año. Eh, creo que únicamente. En la penúltima hora creo. O la última hora no, no recuerdo muy bien. Eh, gasté todos mis puntos. Y me traje únicamente. Eh, refuerzo de realidad y algunas monedas. Eso fue todo. Eh, no pude conseguir tampoco muchas cosas. Pero pues ya estamos acá de vuelta chicos. Y quiero hablarles lo que es sobre el evento de, eh, de los TOTI. El evento de... de del equipo del año eh, ya está disponible salió el día de ayer eh, 7 de enero más o menos en mi zona horaria fue como a las 7 de la tarde así que eh, voy a hablarles un poco de qué es lo que trata y cuál va a ser mi estrategia en este evento bueno tenemos este, eh, los puntos TOTI que los vamos a poder conseguir ya sea eh, viendo el anuncio ahí únicamente vamos a recibir este 3 puntos TOTI y eh, esto va a ser este eh, renovado cada 8 horas después tenemos los juegos de habilidad en el cual vamos a poder conseguir 3 puntos TOTI también Y en el juego de edad repetible que lo podemos hacer hasta 3 veces Vamos a conseguir este eh, 2 puntos TOTI eh, por el juego de habilidad Así que eh, cada 8 horas eh, vamos a poder conseguir lo que serían unos eh, 12 puntos TOTI Y del 8 de enero chicos hasta el día eh, 1 de febrero Vamos a poder eh, repetir esto 3 veces por día Así que eh, cada día vamos a conseguir 36 puntos y ya el día 2 de febrero que es cuando finaliza el evento eh, Únicamente vamos a hacer una, una franja horaria Así que ahí nada más vamos a recabar este los que son 12 puntos En total chicos durante todo el evento Si no dejamos pasar ningún anuncio Y no dejamos de hacer ningún juego de habilidad Vamos a conseguir lo que son 924 puntos Toti esos puntos Toti chicos los vamos a poder canjear acá en los, en los, por los puntos de posicionamiento eh, Nada más que tenemos que elegir un camino Ahorita de momento como les mencioné está Únicamente el de delantero Aquí lo voy a habilitar para que vean el, el, el, el camino a donde vamos a poder conseguir los puntos de posicionamiento Y cada nodo chicos nos va a costar este, dos puntos toti y vamos a recibir 10 puntos de, de, de delantero en este caso O si ustedes van por un mediocampista o por un defensa van a recibir este 10 puntos de esa posición y son 10 nodos chicos Así que acá gastaríamos 20 puntos TOTI Para, para completar los 10 este, nodos Y eh, cada nodo otorga 10 puntos de posicionamiento Así que eh, estaríamos recibiendo Para completar todo el camino 100 puntos de posicionamiento chicos Esto igual se va a renovar cada 8 horas Y así sería como vamos a poder conseguir Estos puntos de posicionamiento chicos Ahora por acá les voy a dejar una tabla Para que puedan ustedes ver este los puntos eh, que vamos a estar recibiendo eh, por anuncio, por eh, juego de habilidad y por juego de edad repetible Como les dije, eh, durante todo el evento vamos a conseguir 924 puntos TOTI Esos 924 puntos TOTI, eh, si los cambiamos eh, en el camino para recibir los puntos de posicionamiento Cada vez que completemos el camino nos vamos a gastar 20 puntos TOTI Así que eh, esos, esos 924 puntos TOTI eh, si lo dividimos entre los 20 puntos Toti que nos cuesta eh, completar todo el camino Vamos a poder realizar ese camino 46 veces chicos Pero pues al día únicamente lo vamos a poder hacer 3 veces Porque como les digo se renueva cada eh, 8 horas Así que para hacer esas 46 veces eh, va a ser necesario eh, estarlas haciendo eh, durante 15 días chicos Si lo completamos eh, cada 8 horas durante esos 15 días chicos Bueno pues cada vez que se complete el camino vamos a recibir 100 puntos de posicionamiento que si lo multiplicamos por las 46 veces que lo vamos a realizar entre esos 15 días eh, vamos a recibir lo que serían 4600 puntos de posicionamiento chicos y para completar este, las 5 ofertas eh, en este caso que serían de delantero por ejemplo la oferta número 1 que sería monedas eh, luego un jugador de media eh, bueno, la siguiente oferta sería Salah después sería eh, Cavani Después este sería Lewandowski Y por último uh, a este Mbappe Bueno para hacer estas 5 ofertas chicos eh, Ocupamos de 4,350 puntos eh, de delantero en este caso Así que nosotros eh, vamos a poder recibir hasta 4,600 puntos eh, de posicionamiento Si sí estamos cajeando eh, los puntos toti que vamos a recibir durante todo el evento En esos 15 días que les acabo de mencionar chicos Déjenme ver si los puedo eh, explicar un poco más por acá le voy a mostrar otra tabla Que eh, en este caso sería la fecha eh, Importante para cambiar, bueno, para empezar a, a, a hacer este canje de puntos TOTI por puntos de posicionamiento chicos Sería a partir del 18 de Enero Por ejemplo, el 18 de Enero ya estaríamos acumulando 408 puntos eh, TOTI chicos Perdón chicos, se me cortó la, este, la grabación eh, eh, Pero bueno como les decía, eh, la fecha importante para empezar a cambiar esos puntos totis, chicos, eh, sería mmm, el 17 de enero eh, una vez que eh, hayan es, hecho las, las, tres, las tres renovaciones el 17 de enero bueno, eh, hasta esa fecha habrán juntado 372 puntos totis, chicos, por lo que el día 18 de enero, en cuanto se levanten en cuanto eh, entren al juego, hay que empezar a cambiar los puntos Totti por los puntos de posicionamiento, ya que como les digo, eh, por día vamos a poder hacer este canje hasta tres veces. Así que nos estaríamos gastando 60 puntos totis eh, por día. Lo cual, eh, estos eh, estos tres canjes eh, eh, de puntos de posicionamiento nos van a dar 300 puntos. Bueno, perdón, ya me enredé. A ver, ya me enredé. El día, de, el día 17 de enero vamos a contar con 372 puntos totis. Por lo que para el 18 de enero chicos, eh, podemos ya empezar a hacer el canje de estos puntos TOTI por los puntos de posicionamiento. Cada vez que completemos el camino eh, eh, por los puntos de posicionamiento, vamos a gastar 20 puntos TOTI. Esto recuerden que se renueva cada 8 horas, así que eh, al día lo vamos a poder hacer 3 veces, lo cual vamos a gastar 60 puntos eh, TOTI. Que nos van a dar eh, 300 puntos de posicionamiento chicos Así que si lo empezamos a hacer del 18 de Enero en adelante Bueno, para el día 1 de Febrero Un día antes de que acabe el evento Ya habremos juntado 4.500 eh, puntos de posicionamiento Los cuales vamos a poder cambiar Por algún jugador este Tote titular eh, Pues de momento únicamente tenemos Mbappe Pero más adelante se va a este, habilitar este, Los centrocampistas y los defensas Pero lo más seguro es de que eh, Vayan a requerir este, las cinco ofertas, la misma cantidad este, de puntos de posicionamiento. Ya nomás este, pues, dependerá de nosotros este, eh, pues, elegir qué camino, bueno, eh, qué pestaña este, eh, canjear las cinco ofertas, si, si sería por delantero, por centrocampista o por defensa. Espero no haberlos enredado mucho, chicos. Este, eh, más o menos son las cuentas que yo hice. Es asegurado que se puedan traer este, eh, un jugador toti titular. En este evento Únicamente realizando los juegos de habilidad Y viendo los anuncios chicos Y no perdérselos durante ningún día eh, Por todo el tiempo que va, que va a estar el evento disponible chicos Bueno, este, nada más para, fi para finalizar el video chicos este Voy a hacer un pequeño repase Viendo los anuncios y haciendo los juegos de habilidad Durante todo el evento conseguiremos 924 puntos poti chicos ¿Okay? Cada vez que hagamos el, el camino para eh, canjear los puntos toti por los puntos de, los puntos de posicionamiento bueno eh, a completar ese camino nos va a costar 20 puntos toti los cuales nos van a otorgar 100 puntos de posicionamiento los 924 puntos toti que vamos a conseguir durante todo el evento si lo dividimos entre 20 puntos toti que nos cuesta recorrer cada camino para eh, obtener todos los puntos de posicionamiento bueno eh, es, esto lo, lo vamos a poder hacer durante 46 veces pero pues al día únicamente lo podemos hacer tres veces Así que requerimos de 15 días Para gastarnos este, todos nuestros puntos tortis que vamos a conseguir Y con ello este, poder este, obtener eh, más o menos unos 4600 puntos de posicionamiento Esos puntos de posicionamiento son más que suficientes Para podernos traer las 5 ofertas de alguno de los caminos Ya sea delantero, centrocampista o defensa chicos Nada más que aquí el día clave para empezar a hacer el canje de estos puntos eh, eh, TOTI por los puntos de posicionamiento Sería a partir del 18 de enero chicos Bueno pues espero que mis cálculos les sirva chicos este, Esta va a ser la estrategia que yo voy a seguir Para eh, traerme eh, un TOTI titular de este evento Únicamente este, jugando eh, los juegos de realidad Y pues viendo los anuncios que nos, que nos está dando este, el evento Para conseguir los puntos TOTI chicos bueno pues hasta aquí el, el video chicos, espero que le, les haya gustado, que les sirva, que lo hayan entendido, que me haya eh, podido eh, eh, explicar. Si no fue así, este, con toda confianza eh, déjenme sus preguntas en la, en la caja de, de comentarios y yo trataré de, de, de, de respondérselas a lo más pronto que pueda. Y pues no olviden este, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que sigan recibiendo más videos como este y por favor no olviden dejar su like. Nos vemos en el próximo video.